...misión, ahí está Inhibe. en vivo, ya, y yo estoy, esto me está llegando solamente a mi página. Entonces queda como un video oculto, no queda como un video este, público, y después este lo podemos este, eh, volver a ver, ¿sí? Eh, y acá yo vuelvo a habilitar la sala para que puedan entrar este, también Nancy, que, les, que, que nos está faltando. A ver Me está faltando Nancy, ¿sí? Configuración Nancy, ¿Rita? Y Rita Ahí está Uy, oh, me dice que se... Ahora bueno, no sé qué pasó Lista de cuadrícula. No sé si pueden entrar. A ver. Bueno. Cualquier cosita me fijo acá en el WhatsApp y la, la habilitamos para que puedan estar entrando. Bueno, ¿qué les parece si oramos y ya comenzamos? Hoy tenemos. Este, la participación del pastor Aníbal, que nos va a estar acompañando y también va a estar a, hablando sobre el, el tema del bautismo. Siempre cuando estamos en forma presencial, eh, Aníbal está participando de la última clase y ya nos prepara para el bautismo. En este caso estamos en stand-by, eh, pero bueno, oramos para que <ríe> pronto podamos hacerlo lo más rápido posible a este bautismo. Pero ¿qué les parece si oramos? ¿Les parece oramos? y nos ponemos ya a, a hablar sobre nuestro tema. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por cada uno de los gracias. que está tomando esta decisión de bautizarse, gracias porque sos tan bueno, Señor, y aún gracias, en, en este señor. tiempo de pandemia vos estás eh, dándonos esa fortaleza, esa fuerza, gracias, esas ganas señor. de poder cumplir con este mandamiento tuyo, gracias porque hasta acá nos ayudaste, gracias. y gracias porque... Eh, vienen tiempos de, de fe Vienen tiempos de victoria Vienen tiempos donde gracias. vamos a tomarnos de tu mano Y vos vas a seguir haciendo esos milagros Y te vas a manifestar en nuestras vidas Gracias Señor sí, Nos ponemos sí, de acuerdo gracias. y comenzamos este tiempo este, de reflexión Y esta última clase en tu nombre Gracias Jesús Amén Señor Amén. Amén. Amén Amén Que el Señor nos esté bendiciendo Y yo les voy a compartir la pantalla eh, Para que lo podamos tener todos juntos este, eh, a ver si puedo compartir pantalla acá de la eh, de la ventanita del de el estudio, sí. Ahí, aguarden. Ahí ya está. Ustedes díganme si lo van a ver. Si están con el celular lo van a ver muy chiquitito, pero si están con la computadora probablemente la vean en un tamaño relativamente normal, sí. Lo mismo, ustedes se suponen que tienen el, este material, lo tienen en su eh, eh, en su dispositivo o lo tienen impreso, todos, todos, creo que la tenían impreso esto, ¿no? Yo sí. lo tengo en la computadora. Vos la tenés en la computadora, ¿sí? Este, yo sé que lo tenían impreso. Eh, o la computadora seguramente. Bueno, esta, esta clase habla sobre la nueva familia, la iglesia local, ¿sí? la iglesia que nosotros participamos. Y esta clase está buenísima porque trata sobre justamente eh, este concepto de comunidad, de comunidad de fe, que nosotros este, lo tenemos tan, tan bien visto y tan este, palpable, y es lo que nos pasa... Eh, que a, ahora, no sé si le está pasando a ustedes, seguramente que sí, estamos extrañando estar en contacto con las personas de la iglesia. Eh, el, el domingo está muy lindo el, el tema de, de la transmisión online, está muy lindo poder estar acá en casa y estar participando, pero eso de estar ahí juntos, eso de ser comunidad, eso de ser familia, eso de saludarnos, de vernos, de compartir la oración, es tan lindo, ¿no? Y de esto trata, de este, este tema, porque es tan importante para nosotros poder saber que somos una familia, ¿no? Y el versículo clave está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 13 al 27, que son este, unos cuantos versículos. Eh, ustedes tienen la Biblia ahí, eh, seguramente la Reina Valera que estamos compartiendo, entonces fíjate si la podés encontrar a esta, a esta cita, Primera de Corintios, capítulo 12 del 13 al 27, si alguna ya lo tiene y lo quiere leer, la, la escuchamos, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo... Perfecto. ¿Lo tenés? Sí, es Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 13. 13 al 27. Dale, te uh -huh. escuchamos. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si digiere el pie, ¿por qué no soy, no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si digiere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo?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 que nos está hablando justamente de la analogía del cuerpo, eh, el cuerpo humano nuestro, el cuerpo que compartimos todos, este, y que lo tenemos este, bien, bien concertado, porque gracias a Dios estamos con salud. Hoy escuchaba a alguien que saludaba y, y decía, este, ¿cómo te sentís? Y dice, me siento agradecido porque estoy vivo. Y esta, esta frase que sería casi cursi en, en otro momento, en este momento tiene una trascendencia tal, porque nos sentimos vivos y decimos, gracias Dios, estoy vivo, gracias Dios, este, no estoy enfermo, gracias a Dios que vos estás este, conmigo y me tenés este, en, este, eh, en este estado de, de, de total indefensión contra diferentes enfermedades, entre ellas el COVID, y Señor vos me estás teniendo sano. Gracias Dios, ahí se nos está uniendo Rita. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Rita? Bienvenida. Hola, no sé cómo funciona esto. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando perfecto. sí Está funcionando. Ah, buenas noches, yo los bendiga a todos. Hola, buenas noches, bendiciones. Si estás con el teléfono tenés que tocar en la pantalla para que te aparezca la, la imagen o te aparezca la camarita, ¿sí? Este, y ahí te aparece la camarita sí. y podés... ¿Eh? Fíjate, toca tu pantalla donde estás vos y ahí te va a aparecer la para que vos puedas estar este eh, viendo también sí, o te pasa podamos que estar viendo. Pocos datos, pastor. No, sé si no te hagas problema más con entonces. La camarita. Probablemente sí, ¿Te probablemente te no. Te los datos. Con el no, no, media tú no. Dice que sí, pero con esto no. No, no, sé. no consume datos con esto, porque pertenece al Facebook, al Internet. Y, eh, bueno, Por ahí no te consume bueno. Fíjate El Zoom y a ver si... sí te consume Y MED también Sí, esta yo sé que Tocando consume Muy poquito Muy poquito, porque pertenece al Messenger Sí, sí, yo sé que esto Es este, bastante económico En datos sí. Pero bueno todos lados, si puede <ríe> Ahí tenés que preguntarle a, a Joana que Recién lo hizo que recién lo, lo logró a Sacar una foto, capturé pantalla, no sé qué es. es algo color rojo la camarita. Y no, está el cachado porque que me no sale es el para apagar o prender. Bueno, no te hagas ver, drama, no bueno, te hagas drama. Bueno, bueno, los escucho, por lo menos los escucho. Dale, no hay drama. Estamos justamente en el, en el principio, y estamos con el texto de este, Primera de Corintios, capítulo 12, desde el 13 en adelante, este, y hablando de la analogía del cuerpo, eh, que dice que este, es, tenemos, somos muchos y tenemos este, eh, hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo. Y la verdad que eh, es tremenda esta, esta analogía porque nosotros somos ese cuerpo, somos el cuerpo... Eh, de, de la iglesia Y nuestra cabeza es el Señor Jesús Y nos gozamos Con todos los que se gozan Y nos entristecemos Con todos los que se entristecen Por, como Igual que tu cuerpo Igual que mi cuerpo ¿no? Por ahí este, un, un, una, una leve lastimadura En ese dedito chiquito este, del, del pie No sé si te pasó a la madrugada A mí me pasó muchas veces Sobre todo en verano que, que estoy descalzo eh, y, y me levanto medio dormido y siempre la patita de la cama con el dedo meñique me, lo, me la tropiezo y es el, el dolor que me produce por más que sea un golpecito ese, ese dolor es como que me, me duele todo el cuerpo y, y a la madrugada no, no te, te, eh, te, te evitas gritar porque vas a asustar a la gente pero te produce un dolor tremendo, o una uña, una, una uña nada más que este, eh, tengas algún problemita, todo lo que te duele, eh, entonces nos duele algo a nosotros y nos duele a todos, nos pasa algo a nosotros y nos pasa a todos, no es que le pasa algo a mi hermano y yo digo, bueno está bien, ya está, le pasó, este, que se arregle, no, me duele porque es parte del cuerpo, somos parte del mismo cuerpo, del Señor Jesús. Y eso es este, maravilloso, por eso ahí tenemos en ese apunte que ahí te lo estoy compartiendo, ahora te lo voy a volver a compartir, así lo, lo, lo puede ver también este, eh, Rita, eh, bueno. a ver si lo puedo compartir. Ahí está, estoy con este curso, ¿sí? Si no lo podés bajar desde el, desde el grupo también que lo había subido, ¿sí? Dice entonces bueno, bueno. que acá tenemos la palabra... Iglesia o la palabra Eclesía Que se usa en el Nuevo Testamento 115 veces Y solo con excepción de 5 veces Siempre se usa O sea, 110 veces se usa para Indicar un grupo o cuerpo Local Y las otras 5 veces que se usa en el Nuevo Testamento La palabra Eclesía Se usa para el grupo o las asambleas Hebreas o griegas O sea, 110 veces Cuando se usa la palabra Eclesía asamblea, iglesia, se usa para el cuerpo local, para las iglesias en forma local. Y justamente esta palabra, iglesia, eclesía, es literalmente los llamados aparte, los que son llamados para algo específico. Por eso la asamblea que, que, que convoca la iglesia es este, una asamblea llamada con un propósito. Y ahí vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Eh, a ver si alguno lo puede estar encontrando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Acá está. ¿Sí? ¿La leo? Dale. Tatiana, ¿no? Sí. Dale, dale. A la iglesia dale. de Dios, que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate qué tremenda esta este, definición, este es el saludo que está haciendo el apóstol Pablo a los que estaban en Corinto, y dice a la iglesia de Dios, a la eclesía a la asamblea de Dios que está en Corinto, y ahí nos da el propósito, los llamados aparte, el lugar en este caso el lugar era la ciudad de corinto y dice quiénes son los santificados en cristo jesús y vos y yo somos santificados santificadas en cristo jesús sí santificados con un propósito porque el propósito es el que después dice fíjate lo que dice llamados a ser santos vos y yo somos llamados a ser santos a ser santas con todos los que en cualquier lugar, y ahí la iglesia pasa de ser local a ser la iglesia en todo lugar. Porque dice, para con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y vos sabés que hay algo que... Este, eh, nos enseña en nuestro pastor, lo tenemos acá, a Aníbal. Él nos enseña que donde estemos, en cualquier lugar donde estemos, estemos de vacaciones, estemos en trabajo, estemos en, este, eh, en eh, cualquier situación, busquemos una iglesia. Busquemos ese esa iglesia para poder estar reunidos. ¿No es cierto, Aníbal? Vos siempre nos aconsejás esto y decís: busca una iglesia y reunite, ¿no? Y él lo hace, lo hace en, en sus vacaciones. ¿No es cierto? Sí, ahí, encanta, y, encanta, y es buenísimo. Era, sí. Claro, y no importa dónde sí, estás, sí. si estás en, en, en Argentina, si estás en otro país, si estás en, en otra provincia, si estás en otra ciudad, el, busca una iglesia, congregate y adorar al Señor porque somos los llamados los que estamos convocados por Jesucristo a ser santos. Y, y, y hay iglesias locales, pero somos parte de la iglesia de Cristo. Todos somos partes de la iglesia de Cristo. Entonces, este es un poco el sentimiento de lo que está diciendo aquí. Y fíjate que de estas 110 veces que se usa este, a la palabra en sentido local, 92 habla sobre la iglesia este, y, y, y, le, y le da el... el el, el lugar, ¿no? La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Galacia, como recién lo vimos acá, la iglesia en Corinto, ¿sí? Entonces, a, a, a efectos de, de responder, ahí nos hace una pregunta, ¿qué es una iglesia entonces? ¿Qué es una, una iglesia? Y ahí nos da la respuesta, nos pone puntos, ¿no? Primero, es un grupo de creyentes bautizados por el Espíritu Santo, recién lo leímos en 1 Corintios 12:13, ¿sí? que es el, un, bautizados en un mismo espíritu. Y Romanos 8, capítulo 8, versículos 14 al 16, ¿qué te parece si lo buscamos? Romanos 8, 14 al 16. Si alguno, si alguno la encuentra, a ver, busquemos a ver. Romanos 8, del 14 al 16. ¿Alguien lo encontró? Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos a la Padre. Claro, fíjate qué interesante esto. ¿eh? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos estos son hijos de Dios. ¿sí? Entonces es un... Eh, grupo de creyentes bautizados por el Espíritu Santo Somos hijos de Dios Llamados con un mismo propósito Salvados por el mismo Señor Dice el 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y esto es tan así Tan tremendo Miren lo que me pasó hoy Les cuento un testimonio de lo que me pasó hoy Yo tengo este, clases en la escuela este, Bellas Artes y tengo eh, los alumnos de quinto y sexto año, tengo una materia que se llama prácticas profesionalizantes en música, y uno de los muchachos este, me, me había pedido porque viene atrasado con, con el programa y ya se está por recibir, está en sexto año, pero está haciendo la materia de quinto y bueno, está tratando de recuperar lo que no pudo hacer en, en, en la parte artística. Y bueno, este, eh, le digo, bueno, a ver, pasame tu teléfono, me pasa su teléfono, y cuando leo el teléfono, el, el teléfono de él decía algo que me llamó la atención. No me acuerdo qué frase, pero decía una frase. Entonces automáticamente yo le pregunto, ¿vos sos creyente? Y él me dice, sí. Y le digo, ¿a qué iglesia vas? Él me dice, voy a la iglesia que está en, en 9 de julio y la finur. Ah, le digo, sí, esa iglesia tiene un ministerio de, este, eh, de los exploradores del rey. Sí, me dice, sí, es, es así. Digo, sí, yo lo conozco porque en un momento nosotros trabajamos juntos en la ciudad de La Punta con esto. Ah, dice, sí, yo lo veía cara conocida. Digo, y vos sabes que yo también, este, eh, y, y sentía algo con él, digo, porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, reconocemos el Espíritu de Dios en otras personas. Y lo comenzamos a reconocer. Y por ahí este, este, nos identificamos, en este caso, este, nos logramos identificar por el teléfono pero nos damos cuenta por la manera de hablar, nos damos cuenta por la manera de tratar, nos damos cuenta por la mirada e inclusive por la presencia del Señor. Entonces, este, eh, yo digo, qué cómodo me siento. Y saben que este año tengo la bendición de, este, son creo que son eh, 12 chicos, y de los 12 chicos, 6 son cristianos, 6 son evangélicos, 6 son hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces... Tengo otra comunicación. Y el otro día, en una, en una clase, empezó una, una chica a, a cantar una, una canción, y como justamente tenemos que analizar música, era una canción de la iglesia. Y lo pusimos a cantar todos. Y se transformó el lugar en un lugar de, de, de adoración. Y era una clase. Y no me pueden decir absolutamente nada porque era música lo que estábamos haciendo, pero también era, era adoración. Y los otros chicos tenían que escucharla, por ahí no sé si estaban muy de acuerdo o no, pero lo tenían que escuchar porque eh, eh, somos hijos de Dios. Y esto es tremendo, por eso te digo, cuando somos iglesia, nos damos cuenta de que somos creyentes, somos bautizados por el Espíritu Santo. Lo segundo dice, un cuerpo con muchos miembros, donde cada uno tiene su función. Ahí lo leíamos recién hace un ratito, en Primera de Corintios 12, del 14 al 19. ¿Qué te parece si lo repasamos? A ver, Primera de Corintios... 12 del 14 al 19, a ver si alguno lo tiene ahí, está si tiene la Biblia en papel seguramente, porque está rapidito ahí, ¿eh? 12 del 14 al 19. Era primero de Cor... Primera de Corintios. Primera de Corintios, ¿cuánto? 12, El capítulo... 12, versículo 14 al 19. ¿Querés bien. leerlo? 12, 14, ¿sí? Acá lo tengo, lo leo. Sí, ah, dale, dale Te escuchamos, Joana Bueno Dale Ahí está ¿Joban? no, no sé, no se escuchan. Tenés silenciado el micrófono. Tenés que tocar la pantallita. ¿No? ¿Pero nos escuchás? ¿Nos escuchás bien a vosotros? Bueno. Sí, ella nos escucha. Lo que pasa es que me parece que el micrófono lo tiene <risa> apagado. Ahí silenciado. A ver, Joana. Bueno, pastor. dale, léelo. ¿Lo tenés borrita?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 También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé, si bautizaba algún otro. Ahí está, ahí está. Eh, Pero vos leíste primero de Corintios, capítulo 12. No. no. Acá lo tengo, 12 y 14. Ahí está, a ver, te escuchamos. Bueno, perdón, perdón. No hay problema, te escuchamos, Joana. Además, el cuerpo no es uno sol, un solo miembro, sino muchos. Hasta el 19, ¿sí? Si digiere el, Hasta el 19, bien. Cuerpo. Además, el cuerpo no es, uno sol, no es un solo miembro, sino muchos. Si digiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si digiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, por eso nos dice ahí que es un cuerpo con muchos miembros y cada uno tiene su función. Porque... Esta es la, la, la verdadera este, eh, iglesia Saber de que cada uno tiene su función ¿eh? Cada uno de nosotros tiene su función Y cada uno va a estar haciendo Lo que Dios le encomendó que haga ¿Por qué decimos esto? Mirá, porque en definitiva Cada uno de nosotros tiene un don particular ¿eh? Yo sé que este, puedo llegar a tener Algún tipo de, de, este, de facilidad para algunas cosas Pero para otras soy malísimo Y les cuento, soy muy malo para todas las artes plásticas, soy muy malo para los dibujos, soy muy malo para los diseños, ¿sí? Eh, eh, Cele, mi hija, este, tiene 10 años y bueno, hasta hace poquito ella me decía, papi, dibujame algo, y yo le dibujaba, y eran dibujos de, de, de nenes, ¿viste? Ese, ese con palotes, eh, ¿viste? Así que, que, que ni siquiera este, le daba forma al cuerpo, y cuando me decía, dibujame algo, siempre la casita, ¿viste? Bien, esa casita bien. con el humito, este la, las este, nubecitas, la montaña atrás y nada más. Ese es mi dibujo. O sea, yo sé que soy malo en eso. Yo sé que no tengo esa habilidad. Pero reconozco Pastor. que hay... Er sí, decí Pamela. Pastor, bueno, a mí me pasa lo mismo que a usted. Bueno, yo soy profesora, trabajo con la educación especial y con el jardín. Y a mí Dios me ha dado una sabiduría desde lo alto de cosas que en mi vida vi, te las resuelvo con resultado exacto. Pero ¿qué claro. pasa? En lo que es dibujar, y eso que soy jardinera, ¿eh? No. Claro, bueno. No me... Pero vos, vos sabés que Dios te dio cosas, ¿no? Y a cada uno de nosotros nos no. dio cosas. Entonces, eso que nos dio el Señor... No nos dio con un sentido este, de un castigo. A veces decimos, uy, qué castigo, Dios me dio solamente este don. Y porque queremos nosotros hacer otras cosas. No, nos dio eso con un propósito porque somos aptos, porque somos buenos para eso, porque somos capaces, nos dio eso. Y, y la verdad es que eh, esto es lo que está diciendo Pablo acá. Cada uno tiene una función, igual que nuestro cuerpo. ¿Eh? Igual que nuestro cuerpo, cada miembro tiene una función, cada muela tiene su función, cada uña tiene su función, cada cabello tiene su función. Y cuando se nos cae el cabello, como en mi caso, que no tengo <ríe> muchos cabellos, este Rey nos agarra más frío hoy a la mañana, viste, que te agarra más frío en la cabeza y decís, uy, claro, eso es porque no tengo lo que tenía que tener acá de cabecera. Y bueno, este, eh, cada, cada cosa en el cuerpo tiene una función. Y vos y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo, así que vos tenés una función maravillosa. Entonces, esa función la vas a cumplir y vas a ser este, eh, el, el mejor en tu función. Y otro va a cumplir otra función, porque a veces este, queremos arrebatarle a otros las cosas que nos parecen más, más este, visibles. Pero en realidad, Dios, Dios a vos y a mí ya nos dio un don, ya nos dio un, un, una capacidad. ¿sí? Ahí nos dice que busquemos este, en, en primera de Corintios 12, en, en el mismo capítulo, pero los versículos 29 y 30, fíjate, el 29 y 30 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, entonces, lo que le estaba diciendo Pablo a, a, a los hermanos de, de Corinto es, no se preocupen por los, que, eh, los dones que son más vistosos, porque no todos podemos hacer todo. Pero sí todos podemos hacer lo que Dios nos dejó para nosotros. El mismo Espíritu es el que nos reparte y nos da a nosotros como Él quiere. Eso dice prim eh, Primera de Corintios 12.11, fíjate que dice eso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Y Dios te dio a vos y a mí Dones nos dio capacidades, nos dio este, virtudes que la vamos a explotar. ¿sí? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, vos y yo, en el cuerpo. ¿eh? Eh, y dice, el tercero dice, un cuerpo con armonía entre sus miembros. ¿eh? Armonía entre sus miembros. Vamos a leer Efesios 2, del 19 al 22. ¿eh? A ver si lo encontramos a Efesios 2, del 29 al al 22. Ahí le vamos a pedir a, a Rita si lo tiene a Efesios 2 de si lo tenés ahí Efesios 2 19 al 22. Lo tenés Rita? Uh, lo estoy buscando. Dale no, sé, no hay porque ningún. Porque es mi teléfono, pero está todo retrasado. ¿Estás haciendo con el mismo Ay, bueno. teléfono la, la videollamada? Sí, tengo la computadora en arreglo, así que me quedo con el celular para todo No hay problema, por relembra. eso es, pobrecito Claro, pero le estás pidiendo todo, pobrecito <risa> Dale, a ver Muchas funciones Efes tiene Claro, claro, claro ¿Las tenés? ¿Lo encontraste? Ah, yo no entiendo nada de tengo, pero está lento No te hagas problema ¿Alguien lo encontró? Yo, pastor Dale, léelo, Pamela A ver, Efesios 2, 19 Bueno, Efesios 2 Al 22 Artículo 19 eh, 19 al 22 Claro Así que ya no soy extranjeros Ni advenizos Sino con...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 para morada de dios en el espíritu Qué lindo. así hermoso esto porque vos fíjate que ahí habla de conciudadanos de miembros de la familia edificio bien coordinado todos los santos edificio de dios una comunidad nueva con nuevas metas con nuevas características eso es tremendo no sé si a vos te pasa pero a mí me pasa que por ahí veo algunos videos este, de construcciones me encantan las construcciones y cuando veo los videos de las construcciones voy viendo cómo van haciendo todo, cómo hacen las bases, cómo hacen los este, los pilotes, cómo van haciendo las paredes, cómo van construyendo y cómo se va levantando. Viste que por ahí te ponen con cámara rápida y vos vas viendo cómo van este, colocando los ladrillos y van haciendo todo. Y vos decís, qué tremendo, cómo se va haciendo. Eh, este, el, tenemos eh, eh, la experiencia del patio que eh, hace, hace un tiempo atrás Se mostró desde que eh, se adquirió el terreno Hasta que se ha colocado todo lo que eh, ya se ha construido Y el pastor Aníbal es testigo directo de eso Y vemos esas fotos y nos emociona Porque decíamos, mira, este era un terreno que estaba totalmente este, eh, sin construcción y ahora vos ves la construcción, vos ves la pileta, vos ves este el, el todo todo el ala este que, que tiene el comedor, vos ves este eh, toda la zona ya eh, cercada y decís, ¡qué tremendo todo el trabajo que se hizo! Y es un edificio que se levantó de cero, ¿sí? como todo lo que nos está pasando. ¡Hola Rita! Hola, ¡Ahí vemos hola, tu hola. cámara! ¡Qué bueno! <ríe> ¡Qué lindo! Bueno, entonces fíjate qué tremendo que es esto que estamos viendo del de, este, edificio. Nosotros somos un edificio, ¿eh? un cuerpo, una armonía. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿eh? Cristo es esa cabeza, como dice ahí este, en Efesios 5.23. Efesios 5.23 dice esto, Mira, dice... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es nuestra cabeza, y nosotros lo tenemos a Él como nuestra referencia. Dice este Pablo que la iglesia tiene que sujetarse a Cristo. Fíjate lo que dice Efesios 5, 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo siempre pregunto lo mismo y digo, ¿te imaginas una, una novia que se va a su casamiento y cuando se presenta a la, a la iglesia, se baja de la, de, de, del auto, se baja del carruaje o de, de lo que le haya llevado, y cuando mira su vestido, lo ve todo manchado, en vez de estar blanco, lo ve manchado eh, como si fuera un leopardo con manchas de suciedad. ¿Vos te imaginás una novia así? ¿Vos te imaginás un casamiento de esa manera? ¿Eh? La novia embarrada, la novia este, no preparada, los este, sus arreglos este, de, de, de su cabello este, de, de, desalineados. ¿Vos te imaginás un casamiento de esa manera o el casamiento... Por lo general, por lo que nosotros vemos, vemos esos casamientos que la novia está impecable, que, que levanta este, eh, los suspiros de la gente diciendo, ¡ay, qué bella esta, esta chica! Y lo, lo miran al muchacho y dicen, ¡qué afortunado que es este muchacho de casarse con esta bella señorita! ¿No? Y, y, y esto te pasa, y yo creo que nos pasa a todos, y decimos, ¡ay! Qué, qué lindo que nosotros seamos eh, esa iglesia que se prepara como esa novia, se prepara con un vestido inmaculado, con un vestido blanco, este, totalmente preparada con todos los detalles. ¿eh? Yo me acuerdo que cuando vi a Fernanda eh, entrar en la iglesia este, y la vi con su vestido, yo me volví a enamorar, dije, ¡wow! todo... Todo eso preparado para esta ocasión, para el casamiento. Y yo la, la miraba y entraba y ella estaba nerviosa. Y yo, yo miraba y decía, ¡qué bárbaro! ¿Eh? Y todo bien arregladito, todo con su detalle, su ramo, todo, todo preparado. Y, y así vamos a estar nosotros en ese gran casamiento con Jesús. Y dice que Jesús nos está preparando como una novia. Nos está preparando, por eso quiere que nos limpiemos, que estemos preparados, que estemos totalmente listos, que estemos totalmente arreglados, totalmente santos, santas, para recibir al Señor. Por eso Él es ese, ese novio que nos está esperando. Y por eso tenemos responsabilidades como creyentes. La iglesia tiene responsabilidades porque yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, congregarnos permanentemente... Es un acto de cultivar mi fe, mi vida cristiana, de estar cuidándome para el Señor, para desarrollar los, los dones. Hoy no lo podemos hacer en forma presencial, pero lo podemos hacer en forma virtual. Y estar conectados con la iglesia es esto también, estar conectados en forma virtual. Ahí en Hebreos 10.25, fíjate lo que dice... Hebreos 10.25, si alguno lo tiene, a ver que nos acompañe para leer. Hebreos 10.25, y ya estamos cerrando y le vamos a dar la palabra al pastor Aníbal lo... para que nos cierre. Sí. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Hebreos, dale, léenos. Yo lo tengo. Dale, léelo, léelo. No dejando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino ex exhortándonos y tanto más... Cuando veis de aquel día, cuando veis que aquel día se acerca. Está bueno, porque ahí la palabra clave es que no nos dejemos de congregar. Y la palabra que dice exhortándonos, acá tiene que ver con animándonos, ¿no? Entonces, si yo veo que una hermana, que un hermano, que un compañero, que una compañera, no está yendo a la iglesia, lo tengo que animar, lo tengo que exhortar, pero no retar, decir, che, eh qué mal que no estás yendo a la iglesia, te vas a ir al infierno, pecadora, eh, incircuncisa de corazón. No, no, no, animar, decir, sí, me encantaría volver a verte, te estamos extrañando, qué lindo que es cuando te puedo ver en la iglesia, qué bueno. Sí, nos animamos, nos animamos porque somos un cuerpo y, el, y nuestro cuerpo queremos tratarlo bien. No queremos que, que, que nuestro cuerpo este, se sane. Si está lastimado, lo cuidamos. Si está lastimado, lo curamos. Y por eso animarnos unos a otros para poder este, tener esta comunión. ¿no? Dice so, el, el punto B. Sostener el culto como lo indican las Escrituras Entregando nuestro diezmo para el Señor Ofrendando con alegría y gozo Y plena confianza en las promesas de Dios ¿Sí? Y algunas personas este, este tema les cuesta un montón Porque tiene que ver con, con la, eh, la parte económica Con la parte este, de dar Pero en realidad es una bendición Malaquías capítulo 3 Malaquías right. es el último libro del Antiguo Testamento Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente, fíjate, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya capítulo, alimento... Pastor. Capítulo 3, versículo 10, acá ya se los estoy leyendo, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. ¿Eh? Esto está hablando justamente de los diezmos, de traer los diezmos a Dios. Y Primera de Corintios 16, 2 dice lo siguiente, Mira, Primera de Corintios, te lo estoy leyendo rapidito porque se nos está yendo el tiempo, Primera de Corintios 16.2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan Amén. entonces... Ofrendas. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos que tener un corazón dadivoso con Dios. Y no es una obligación que vos lo hagas, sino que es para tu bendición que vos lo hagas. ¿Sí? Algunas personas dicen, este, no te vayas a la iglesia porque te van a sacar toda la plata. Eso es una mentira. Y la otra este, mentira es que este, dando el diezmo vos te empobrecés. Al contrario, dando el diezmo vos te bendecís no. porque vos le estás dando a Dios y decís, yo le estoy dando a Dios y no se lo estoy dando a una iglesia, no se lo estoy dando a una institución. Se lo estoy dando no. a, a Dios. Y a mí me encanta cuando ora el pastor Aníbal y dice, de lo mucho que nos das, nosotros te damos, Señor. De lo mucho que nos das, porque ay, en realidad ay, ay. el Señor nos da un montón y te da a vos un montón y me da a mí un montón, y, y él, es una bendición. Yo tenía, este, eh, íbamos a, a una iglesia en resistencia, que el pastor era bien, bien revolucionario en estas cosas, y era este, bien desestructurado, entonces él nos había enseñado que cuando venía el momento de la ofrenda teníamos que aplaudir, y entonces él, este, cuando, cuando iba al momento de la ofrenda, ya se empezaba a reír, decían, ¿sabes lo que viene, no?, y la gente se reía Entonces Vamos a ofrendar a Dios Y empezaba a aplaudir ¡Gloria a Dios! Y todos levantaban las manos Decían ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Vamos a ofrendar Porque él decía Es una alegría darle a Dios Y si no estás alegre No le des nada Porque Dios no necesita tu dinero Y ya está Decía este, Pero cuando quieras ser bendecido Dale a Dios con alegría Y vos sabés que nosotros aprendimos de esa manera de darle a Dios con alegría. Eh, darle a Dios porque realmente Él nos bendice. ¿sí? No por obligación, no es una obligación darle Pastor, a Dios. Pastor, a sí. mí me pasa algo así. Cuando pasa el, la ofrenda, eh, eh, es como que estoy gozosa. O sea, yo es una manera de agradecerle todo lo que me da. Entonces, cuando pasa la ofrenda, es algo como una alegría, un... Quiero, Quiero dar todo lo que él me ha dado. Y la verdad es que es, es. Yo siempre digo: lo mío no es mío, es tuyo. Vos me lo das. Vos sos mi padre proveedor. Entonces, al recibir la ofrenda, es un gozo. Y es bueno, tremendo, y con esto de, de que no podemos sí. ir a la iglesia, imagínese cómo estoy no pudiendo bueno estamos encontrando la vuelta en forma digital este se habilitó el canal de mercado pago por ahí si ustedes hacen alguna transacción en mercado pago también lo pueden hacer a través de esto para poder dar al señor para no perder la bendición eh, algunas personas dicen sí pero te obligan a dar no no no no Mirá, yo mira yo le doy a dios porque dios a mí me bendice y te digo algo el, el, el 90% de mi entrada bendecida por dios es mucho más que el 100% sin la bendición de Dios. El 90% de mi entrada con la bendición de Dios, Dios multiplica, Dios hace milagros, Dios me da y Dios hace que este, abunde. Así que yo te invito a que si este, todavía no estás diezmando, que lo puedas hacer, y si estás diezmando, que lo puedas hacer con la alegría de darle a Dios, porque parte de nuestra adoración. Y el último punto dice este, allí, Vivir vidas limpias que glorifiquen el nombre de nuestro Dios y den testimonio de la obra de Cristo. Y ahí nos da tres este, textos que se los dejo para que lo leamos después, pero es este, volver a reafirmar lo mismo. Nosotros somos hijos, somos hijas de Dios y no somos... Este, personas que eh, eh, directamente decimos bueno yo voy a seguir a dios porque mi mamá mi papá mi abuela mi tía mi, mis parientes me dijeron que tengo que seguir a dios y es algo lindo y es algo bueno y no me hace mal entonces sigo a dios no yo sigo a dios yo me bautizo yo quiero estar eh, y, y ser parte de la iglesia de cristo porque realmente mi vida cambió mi vida cambió con jesús y por eso esta decisión que estás tomando es la decisión más hermosa, es una decisión fantástica, y bueno, acá ya les dijo con el pastor Aníbal que él pueda estar cerrando este, este curso, yo le agradezco a él que esté con nosotros hoy, ¿sí? Adelante Aníbal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vieron, hay una característica ahí cuando explicaba que son distintos dones los que tienen, ¿no? Y vemos que David tiene el don de maestro, él tiene la capacidad... Que solamente Dios se la dio para poder enseñar, que yo no la tengo yo no sé enseñar, no yo tengo otras virtudes, otras características, soy muy administrativo eh, muy eh, más bien pastor de, de, de, de rebaño y, y David tiene una uh -huh. capacidad extra sobrenatural de cómo enseñar la palabra cuando David hoy compartía eh, la iglesia, a mí me encanta ir cuando voy de vacaciones, ir a conocer la iglesia porque yo aprendo ahí. Y saben que eh, es como tu familia. Pareciera que uno los conocía de toda la vida. Uno los conoce, los saluda y disfruta. Y, y, y aprende cosas, ¿no? Eh, adquiere conocimiento cuando uno va a otro lado. Y eh, ustedes, algunos conocen a Verónica de la iglesia de Celebre, Motoso. ¿Saben dónde la conocía Verónica? En Mar de Ajó, en la iglesia. Ella era la que recibió a la gente a la puerta. Yo la vi, la saludé, y al otro día estaba una mujer en la playa con una bebé, bebita, bebita, con el esposo. Y yo dije, esa la vi en la iglesia. Y fui hasta ahí donde ella estaba tomando sol con el esposo y la bebé, que soy, y la saludé. Y terminamos siendo amigos, y mirá, se vino a vivir a San Luis y soy, ya tiene como 25 años. Así que miren los años. Es algo hermoso la, familia, la iglesia, la familia. Ustedes que tienen hijitos, ahí Rita y, eh, y ahí está mía, es tan lindo crecer en la iglesia, ¿no? Desarrollarse, eh, adquirir todo esto, lo que Dios nos tiene. ¿Cuántas cosas nos libra cuando crecemos en la iglesia? Y esto es algo maravilloso. Y cuando hablábamos de la familia, la iglesia es una gran familia, ¿no? Es lindo permanecer en la iglesia donde estamos Amarla, cuidarla Así como cada uno tiene una familia Hablan cosas de Diferencias habrá, Tenemos algunos diferentes Pero es nuestra familia, como la familia carnal Y yo le pasé a David El videito que le va a pasar a ustedes De la historia de la iglesia Esta iglesia hace 73 años Que llegó un misionero Y comenzó la primera iglesia evangélica En la provincia de San Luis Y después vinieron muchas otras Pero vean la historia escúchenla, mirenla, es, es amoroso de, demora como una hora, cuando ustedes estén tranquilitos ahí, que puedan tomarse el tiempo, vean toda la historia de la iglesia es maravilloso, y este paso de fe, ¿no? el Señor hizo tantas cosas por nosotros y dijo, que el que creyere fue bautizado, ¿no? y ustedes creyeron y, y, y seguir el otro paso, el bautismo, es maravilloso él se pone feliz porque nosotros tomamos esta decisión y es un día que ustedes no se lo van a olvidar nunca, ¿no? Los demás se podrán olvidar de tu bautismo, pero ustedes nunca. Así que apenas termine eh, la, pan eh, la pandemia, no sé cuándo va a terminar, pero que termine esta recesión, ustedes saben que ni nos podemos congregar. Apenas termine, le vamos a avisar, o hacemos en el tiempo, en el patio, para que podamos disfrutar este momento tan especial, ¿no? Es como el Señor David, es decir, Señor, termino, ¿eh? mi vida antigua a comenzar una nueva y así como eh, Juan bautizaba en agua nosotros vamos a bautizar en agua ¿no? en ese momento digamos Señor, bautizame también en tu Espíritu que sea lleno de tu presencia lleno de tu gloria no algo tan especial para cada una de nuestras vidas así que va a ser maravilloso ese día que no sabemos cuándo va a ser tenemos que ser prontito, prontito no es importante llevar una mula de ropa extra con la que se van a bautizar o cuando llegan al templo se cambian de ropa, se ponen algo sencillito, algo práctico para bautizarse, un puesto al para que se los envuelvan ¿no? y después eh, la otra muda ropa para cambiarse. Es algo práctico, ¿no? Después le vamos a ir mostrando. Ojalá podamos hacer el templo, Ahí hay hago canchita. Se le escucha cortado, a a Pastor. Ay, oh, perdón. Yo, yo, yo muy rápido. Bueno, después les vamos a dar las indicaciones bien eh, de todos los que necesitan para el día de bautismo. Esperemos que sea en el templo. Las otras veces lo hicimos en el patio. Si podemos en el templo, que es agua calentita, no va a ser mejor. Bueno, me alegro la decisión que han tomado. Rita, llegó el día, bien, ¿eh? buenísimo. Tati, qué linda, ¿eh? bueno, Pamela, hace poquito que viniste a la iglesia esta con nosotros. Sí. ¿Ibas a otra iglesia antes conocías o todo no he visto sí. esto? Bueno, bueno. Eh... En el Camino del Señor, van a ser dos años que estoy, y sí, me congregaba en otra iglesia, y con ayuno y oración llegué a la iglesia del centro. Bueno, bienvenida, ¿no? Y bueno, vamos Pamela está, está este, involucrada con hace el mucho. grupo de jóvenes. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, y Joana sí hace mucho. Joana hace mucho. Sí, todos los sábados, y estoy en el grupo de crecimiento con Tati, estoy con vos. Sí, sí, bueno, sí. bueno. Sí, bueno a ti es, también está Es una alegría, ¿no? Que puedan pasar por este momento tan especial Que es una experiencia única ¿eh? Así que, bueno, vean el video Para que conozcan los detalles de la iglesia Donde se están congregando, ¿no? Es importante Y ustedes pueden sentirse parte, ¿no? Disfrutar cada situación y cada experiencia Como decía David, todos tenemos dones el Señor, les dio dones para poder servir algunos con niños otros con servicio En, en, en la enseñanza el, el Señor les va a ir mostrando A dónde Él quiere que podamos servir Oramos David, ¿te parece? Sí, sí, dale Oramos y cerramos Y bueno, gracias. bendiciones para todos ¿sí? dale Dios, Amén Señor, gracias por todo este tiempo tan especial gracias. Que David estuvo compartiendo la palabra La enseñanza Y decimos Señor, gracias porque esa enseñanza Quedó grabada en cada corazón Gracias porque la palabra da frutos al 100%. Y gracias por estas mujeres gracias. que han tomado la decisión de obediencia a tus palabras, Señor. Y Señor, yo sé que cuando te obedecemos hay recompensa. Y Señor, el decidirnos gracias. públicamente de que queremos servirte, queremos seguirte, esto es algo maravilloso. Señor, prepara el día y la hora que podamos disfrutar ese tiempo especial del bautismo. En el nombre de Jesús, cerramos este tiempo, gracias, porque aún a través de, de este formato podemos estar juntos y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén y amén, gracias. Amén. amén, que Dios les bendiga. Gracias a todos por estar allí. Chau, chau. Y les mandé el videíto para que lo puedan estar viendo. ¿Sí? Chau, chau. chau, chau. Chao, que sigan chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.